Más grande, que sí? Mira, queremos aprovechar el momento para resaltar la presencia de DJ Joan que en este momento es parte de nosotros, de esta cultura de los dominicanos Crazy, háblanos, ¿qué de nuevo puede esperar la gente contigo a nivel musical? Bueno, viene una canción que se llama Popigua y viene otro tema que se llama Hombre Lobo muy pronto así que estamos gozando aquí Vamos a gozar. ¡Señores, seguimos! Vamos con más de la gran parada a través de los diferentes canales de Telenor, Teleunión, Unión, Teleuniverso, Canal 33 Centenares. Y yo estoy más feliz que de costumbre porque ustedes se darán cuenta el dúo dinámico. Qué bueno poder compartir cámaras y micrófonos nuevamente con el príncipe de la televisión nordestana, Emil Peralta. Buenas tardes. Mi corazón, te quiero. Igual, mi amor, Buenas feliz. Buenas sumamente feliz, contento de poder compartir en esta fiesta anual de la República Dominicana, de todas las eh, ciudades y provincias de todo nuestro bellísimo país, observar tantas banderas y tantos colores, ese azul, ese rojo, ese blanco, que nos identifica una de las banderas más bellas del país. Y ver toda esta comunidad dominicana unida en una sola voz, en una sola calle, en una sola avenida, en la avenida Gran Concord, compartir esto es más que un sueño para todos los dominicanos. Mire, estamos escuchando música, tambora, guira, acordeón, alegría, sabor y están viendo en pantalla en estos momentos una manifestación de todo lo que el dominicano puede hacer. Aquí se está bailando, aquí se está gozando, aquí se está compartiendo, aquí se están muchas fotos, la gente tirándose muchas fotos. Estamos directamente en toda la República Dominicana transmitiendo esta, esta gran comunidad. ...este gran aliento de cariño, de amor para toda la gente del país. De verdad que nos sentimos muy contentos ya en esta, en este 30 aniversario... ...de esta gran parada dominicana en el Bronx, en esta edición 2019. Cada año más fuerte en esta oportunidad dedicada a esta gran a provincia del Este, la Romana. Bueno, y te he visto que has compartido con la gente del público. ¿Qué tú has sentido que te han transmitido a través de sus palabras? No, no, una euforia colectiva, una euforia colectiva, mucha gente con allá en la parte de donde están todas las personas con tamboras, con guiras, instrumentos que nos identifican a nosotros, toda la gente que pasa saludando, tirándose fotos, dándose el número de teléfono, reencontrándose, así que de verdad que es una experiencia maravillosa y agradecemos a cada una de las empresas y patrocinadores que hacen posible este evento. No, y uno quisiera desde aquí, pues, desmontarse, pasar de aquel lado, abrazar a la gente, poder escuchar sus palabras de agradecimiento, de emoción, los saludos que quieren enviar, porque hay muchas personas que no pueden, quizás, ir a República Dominicana, tienen cierto tiempo que no viajan a República Dominicana, y hoy tienen la oportunidad de demostrar ese cariño, ese amor, ese respeto por nuestro país. Claro que sí, gracias al Ministerio de Turismo de la República Dominicana Parte fundamental de nuestros patrocinadores Siempre pendiente, siempre presente en, en nuestras transmisiones anuales Bueno, pues yo te voy a mencionar más claro, patrocinadores claro, que son claro. responsables De que hoy este maravilloso equipo esté realizando esta transmisión Gracias a la Asociación de Supermercados A Rubamar, a Raquel Travel Gracias al Hogar Macorizano Óptica máxima visión, Chelo Auto Import, Josué Motors, Farmacia San Rafael, Vidal Auto Import, Agua María, Supermercado por venir, gracias a Yuca Bistro Restaurante. tentamos por allá anoche, eh? claro. Gracias a Ventura Incontacts, a Elite Salón, a la esquina de Chevy y a Félix Cabrera. Un saludo especial para Soribel que está viendo. El programa y para mi hijo Jack Niey, que está viendo a su mami a través de los canales de Telenor. Gracias, saludo para mi amigo Amado Curi, de Bonches Latinos, un gran emprendedor de nuestra ciudad San Francisco de Macorís para todo el país. Señores, esto es un evento que se prepara con mucho tiempo. Múltiples artistas dominicanos se dan cita. Toda la comunidad dominicana de la de, de la parte política, social, económica, cultural, deportiva, se da cita en este día. Y estamos viendo en este momento pasando un truck de Café Santo Domingo. Así que estamos disfrutando de múltiples carrozas. Vimos la carroza bellísima de 809. No, es Matute a la cabeza. Como siempre, un Franco Macorizano poniendo bien alto nuestra ciudad. Claro. Y por supuesto, Telenor. Telenor siempre, siempre eh, formando parte fundamental de, de este evento. no, Telenor. Eh, ya es una eh, plataforma, una plataforma de toda la República Dominicana Así que de verdad que contentísimo y esta es una tarde Si todavía usted está en su casa, venga a la 1.70 y uh, Grand Concord Para que disfrute este super evento Además de Telenor está Teleunión, Megavisión y Teleuniverso Canal 29 Transmitiendo esta gran parada dominicana Sí. Bueno, vamos a pasar entonces con Mayelin que tiene una entrevista con DJ Joan, así que ya vamos a entrar o correcto. No, Mayelin está preparándose está para una excelente entrevista. Para pasar Yo estoy muy pendiente. A la entrevista, señores, Mayelin. Y me llama la atención, todas las eh, todos los edificios que componen esta Gran Concord con la bandera con personas afuera con la bandera, sintiéndose orgulloso de ser dominicano, feliz, contento, todos los niños ahí compartiendo con toda la familia y aprovechar el momento para felicitar a todos los padres. Todos los padres hoy, dominicanos hoy, hoy en su día. Así Pero que felicidades tengo... a mi padre Rafael Peralta que está contento allá en República Dominicana.